Buenas tardes, cómo andan amigos y amigas. En la presentación cambiamos la musiquita, pusimos un riff ahí medio, medio, medio rolinga este, para para cambiar un poco. Estamos en la primera temporada de la entrega número 12 con el querido Pablo Ambrosetti. ¿Cómo andas, Pablo? Bien, Marcelo. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Sí, ya entrando de, zambullendo, ¿no? Definitivamente en la, en el fin de año. En el fin de año, ¿viste? Se terminó el Zoom, se van terminando los alumnos, las notas, las presentaciones. Sí. Y hay ¿no? quien dice que el mundo, pero vamos a tratar de que eso no ocurra. No, sí. Por favor, decime, ¿por dónde vamos a transitar el día bueno, de hoy? Bueno, eh, a ver, este. Eh, lamentablemente, y ahora hablando en serio, digo más allá de la humorada inicial que con la que siempre intentamos. Esto, esta última semana, en realidad, se ha vuelto a instalar, afortunadamente, todavía, no tanto a escala regional en América Latina, pero sí ya, en, eh, claramente en el escenario europeo, el tema de un rebrote, ¿no es cierto?, de esta aparentemente interminable epidemia de Covid uh -huh. Y la, no la novedad, pero sí el hecho que eh, se instaló, al menos desde los titulares de los, de los grandes medios hegemónicos, que nunca hay que olvidarse que son empresas, uh -huh. por lo tanto tienen intereses, que esta nueva cepa, esta nueva mutación del virus es este, de origen africano, que lo, aparentemente es cierto, se desconoce bastante poco, eh, se conoce bastante poco quiero decir, pero la reacción de los países de, la de los sensibles países de la comunidad europea, fue rápidamente aislar al continente africano eh, sobre texto real, por otro lado, de que según la Organización Mundial de la Salud, solo el 2%, repito, el 2% de la totalidad de la población africana tiene el esquema de vacunación completa. Entonces Europa frente a eso dice, bueno, a ver, como en este lugar del mundo se está reproduciendo el virus y mutando de manera distinta, lo que hacemos no es asistir sanitariamente a esta región, no es mandar médicos, no es mandar insumos, no es mandar vacunas, como por ahí ha hecho en su, desde el año pasado Cuba, China, e incluso Rusia. No, no, el objetivo es el aislamiento y, y luego ver qué pasa. no Y ahí, bueno, se dio la... La, la oportunidad justamente en, en los medios eh, hegemónicos locales yo soy bastante mm, asiduo espectador del canal de cable la nación más, lo veo bastante seguido este, eso era una, una cosa buena que, que heredé de mi, de mi viejo él, ¿Qué que es de... una flagelación no, no, pero... o sea es que mi viejo que era obrero no, eh, no, él, él este, una, Hay, vez, todo. una vez a la semana compraba el diario de la nación en aquel momento y yo lo veía que lo leía oh, no y lo veía y puteaba y todos los martes se clavaba a ver eh, tiempo nuevo con Bernardo Neutan y Marina Brandona y lo veía y puteaba yo era chico y mucho no entendía y eh, el argumento era eh, hay que escuchar a ver qué piensan estos desgraciados no decía desgraciado decía un decía término un poco más fuerte otra palabra. sí palabra. Este, es tres palabras sí sí eh, entonces, viendo la Nación Más, llamaron a un analista internacional del riñón del menemismo, Jorge Castro, que fue inclusive, tuvo un cargo diplomático menor durante el menemismo, que cuando explicó el tema africano, dice, bueno, África, como Haití, es un ejemplo de un, una región donde, a pesar de los esfuerzos internacionales, no pueden salir de su estado de atraso, pobreza y corrupción sistémica. Entonces lo que se nos ocurrió plantear hoy, porque de hecho hay un efemérides vinculado a noviembre con África, son los esfuerzos internacionales que ha hecho el sensible mundo europeo para con el desarrollo de África. No, lejos de, de, de dar un titular, desafío a que en, en, un, en un canal hegemónico, en una empresa, haya alguien que hable 25 minutos de África. <ríe> eh, Pedro Brigger cuando lo invitan a algún canal importante, pero digo... Guatilio Borón, Hotel Telma Luzani, pero no mucho más, no me estoy comparando, pero quiero decir, es un tema absolutamente invisibilizado, ¿no es cierto? Bueno, África, uno se pone a pensar, eh, todos lo ubicamos en el mapa, y el sentido común nos instala como un país eh, centralmente de selvas y de gente de población negra. Primer error. Es un continente. Eh, por pensar, es un sí. continente. Segundo. Todos los El conjunto de países del norte y nordeste africano, Argelia, Túnez, Marruecos, Libia, Egipto, ni son una selva, puesto que son el famoso desierto del Sahara, ni son de población negra. Todo lo contrario. Son semíticos y árabes. Son blancos. O trieños, como nosotros. Este, África es un continente pobre. Uno lee los estudios de, de la ONU y te dice que África es el país que tiene las mayores reservas mundiales de biodiversidad, las mayores reservas mundiales de diamantes y esmeraldas, las mayores reservas mundiales de uranio y plutonio, elementos estratégicos para el desarrollo de las armas nucleares, entre otras cosas. Solo en la selva del Valle del Río Congo, que es la selva más extensa del planeta, pues es un poco más grande que la selva Amazonas, existen 3 millones de especies vegetales que se utilizan para la producción de la industria farmacológica. Claro. Solo en el Valle del Río Congo. Y en África, en el nordeste africano, eh, se desarrolló hace 5.000 años una de las civilizaciones más importantes de la historia de la humanidad, Egipto. Al que, much, al que muchos historiadores todavía hoy llaman eh, civilizaciones occidentales. ¿Qué occidentales? ¡Eran africanas! Mientras los europeos casi que caminaban en cuatro patas, digo, el, el, el, las pirámides no la construyeron los extraterrestres, la construyeron los africanos, y están ahí erguidas. Entonces, ese argumento de que África es naturalmente pobre, casi por castigo divino, lo que hace es una cosmética histórica que oculta los procesos de empobrecimiento continental constitucionario a las que las grandes potencias, ahí sí occidentales, sometieron al continente africano. El, abro, no, comillas, enormes comillas, el descubridor de África, siempre decimos que si hay algo que no hay en geografía es descubrimiento, puesto claro. que el mundo existe delante del humano y... Eh, el humano pobló la tierra, por lo tanto, algo no se descubre cuando lo descubro yo. Algo ya estaba, digamos. Claro. ¿no? Entre enormes comillas, la historia oficial cuenta que el descubrimiento de África se produce a, finales del, a mediados perdón, del siglo XV, 1450 y pico, cuando Enrique el Navegante, que era el príncipe de Portugal, el hijo del rey de Portugal, logra eh, con un espíritu aventurero y un espíritu comercial, claramente, eh, navegar haciendo escalas desde Portugal, toda la costa atlántica del continente africano, hasta llegar al Cabo de la Buena Esperanza, el punto más al sur, que es lo que hoy sería Sudáfrica. Eso podemos decir que, que es correcto, es decir, y a partir de ahí comienza el mismo ascenso hacia el norte, toda la costa del Océano Índico del continente africano. Lo que la historia oficial pocas veces cuenta es que en cada lugar, en cada punto de donde la, los barcos del, del imperio de Portugal anclaba, lo que se construía ahí era una factoría comercial. Una factoría comercial en términos desiguales, puesto que llegaba un imperio en expansión ultramarino, con ejército profesional, moneda, industria siderúrgica, circulación de dinero, capi, eh, capital privado, eh, propiedad privada, a comunidades organizadas en economías agrarias de subsistencia y con intercambio pre-monetario, ¿no es cierto? Y aparte, todo eso este, sostenido en la violencia, bueno. porque todo eso lo, lo pudieron hacer porque estaban sostenidos de una ventaja Inconmensurable desde el punto de vista de la tecnología militar ¿no? que tenía. Entonces era la crueldad es decir, es sistematizada completa, Claro. Sistematizada. Perdón, y en una, no, no, no es el término correcto decir superioridad, pero digamos en una falta de equidad eh, epidemiológica. ¿Por qué? Porque estos navegantes ah. europeos llegaban con una carga viral, como la que tenemos todos nosotros, de enfermedades desconocidas en el continente africano la sífilis, que obviamente se transmitía a través de igual la violencia. Que pasaba con América. Igual que pasó después con América. Mm. El sarampión, la viruela, que hizo estragos en el continente africano. ¿Cuál era el negocio que el Imperio de Portugal comenzó a desarrollar en las costas africanas? El primer negocio que comenzó a, a desarrollar este, fue el negocio principalmente de la extracción de diamantes, esmeraldas, que son piedras preciosas que se sí. encuentran en el costado de los ríos, Oro, que las tribus africanas extraían y utilizaban como un metal eh, meramente decorativo, sin conocer o sin asignarle un valor comercial. Y luego el marfil. Obviamente, si hay algo que las potencias eh, eh, capitalistas no tienen, es miedo a la competencia. Y vergüenza. Sí. Por lo tanto, a la aventura económica de Enrique el Navegante le siguieron rápidamente navegantes de Francia, de Holanda, de Alemania y principalmente de Inglaterra, la dueña de los mares. Y todos dijeron, ¿y por qué yo? ¿Por qué yo no? Porque yo no. Así que, venga, dijo, así si total, mira, dice, total, mira, moralmente no estamos mal, porque yo Usan el oro para decorarse. Claro, no es culpa nuestra. No es culpa nuestra claro. que no sepan que valen una fortuna. Y lo mismo los diamantes y el marfil. Así que al final para ellos no le estamos sacando nada. Se sí, hace muchísimo, hace más o menos unos 20 años vi, vino a la Argentina un, econo, un multimillonario húngaro llamado George Soros, que todavía está vivo que vino a dar una charla a la Universidad de Ciencias Económicas donde explicó cómo era el, el desarrollo de los negocios capitalistas en épocas de la globalización neoliberal. Y luego dio una entrevista al diario Clarín, que se la hizo un famoso periodista progresista llamado Oscar Raúl Cardoso, que en un momento le preguntó, ¿pero esto que está haciendo usted está bien? Entonces Soros dice, no, no, esto está mal, pues si no luego yo, lo hace otro. claro. <risa> Eh, eh, a confesión de partes, relevo de prueba. Lo cierto es que para ya mediados del siglo XVI, 1550, la costa africana, la costa atlántica africana y la costa mediterránea de africana estaba ocupada con factorías comerciales por las potencias europeas. Factorías eh, marítimas. Desde las cuales los ejércitos de esas colon de esas potencias invadían hacia el interior del continente, ¿no es cierto? Es decir, desde el interior, desde la, desde la playa, avanzaban al interior para ocupar un mayor territorio posible. Y ahí, para esa época, 1550, comienza a aparecer el gran negocio, el gran negocio que ofreció el continente africano a todas las potencias europeas: la esclavitud. La esclavitud. Acá vamos a contar dos cosas que pueden ser no creíbles. Eh, ¿Cómo es eso? Claro. Eh, puede ser ha, hace, no un creíbles. hace un tiempo un, un, un, un, un, un, este, un analista de medios eh, dijo algo interesante. Eh, el tema no es eh, que, que un comunicador social sea creíble. Eso es muy fácil. El tema es que sea veraz. Claro. Bueno, creíble puede ser cualquiera. cualquiera. Bien, lo que vamos a contar puede sernos creíble, pero es veraz. Eh, tal vez de tan veraz que es, sea increíble. L las potencias europeas comienzan con el gran negocio de la esclavitud, término edulcorado para hablar de secuestrar a personas y llevarlas en términos infrahumanos, sobre todo al sureste de los Estados Unidos, el Caribe, y Bras eh, en las Antillas, Centroamérica. ...el Caribe y el Río de la Plata... ...para ser vendida como mano de obra esclava. Hemos hablado en algún momento de esta, sí. de esta situación. Es difícil saber los números... ...se calculan que entre 120 y 140 millones de hombres y mujeres... ...fueron secuestrados de tierra, america, de tierra africana... ...desde 1550, vamos a ponerle a 1850. Bien, ese negocio miserable... ...de la compra y venta de, de, personas. de personas, de seres humanos se pudo hacer con el aval de la única institución eh, reconocida globalmente. De la Iglesia Católica. Siempre decimos que cuando planteamos esto no cuestionamos a la, a la fe, ni mucho menos al dogma, ni mucho menos a los, a los honestos creyentes del, del barrio. Eh, lo que estamos describiendo es la, la, el accionar político de la alta clerecía en un determinado momento histórico. Sí, quienes estaban al frente institucionalmente y administrativamente claro. de la iglesia católica. El Papa Alejandro VI de la familia de los Borgia, familia históricamente... El mismo Papa que bendijo la, la, la colonización de América. Dicen que, que, que los Borgias se levantan a la mañana y dicen... Lo primero que dicen no es buen día, dicen, ¡cómo me gusta el poder! Bueno, lo cierto es que eh, a poco de producirse la, la conquista de América, muchos sacerdotes, por eso planteamos lo complejo de la situación, católicos, sí. sobre todo, sobre todo en, el, en lo que hoy sería el Caribe, el más famoso de todos es el famoso Fray Bartolomé de las Casas, de las casas. comienza a denunciar los abusos, los latrocinios... ...y los, los maltratos a los que eran sometidos este, los pueblos originarios. Y plantea terminar con esa situación de, eh, de injusticia. La sensible corona española decide entonces convertir a los pueblos originarios de las tierras conquistadas... ...en súbditos de la corona. Y le exige a la Iglesia Católica, enclavada en América, la tarea de la evangelización... Aquí radica un problema, porque desde el momento que el originario era evangelizado, bautizado, sí. pasaba a ser un sujeto de derecho. Ahí había un problema. Entonces, las comunidades originarias, que resistían y sobrevivían a su manera, ¿qué hacían? Fingían o sobreactuaban la conversión al cristianismo para hacer jurarse un mejor trato. Claro. Esto, a los latifundistas españoles, europeos radicados en América, no les gustaba nada. Porque entonces había que suplir esa mano de obra con alguien al que no se le evangelizara. Y ahí, por bula papal, que es como un decreto de necesidad de urgencia, pero que lo firma el representante de Dios en la Tierra, Alejandro VI, establece que los negros no tienen alma. ¿Y ah, que, qué claro, bien, ¿Qué es? Está bien, el tipo dijo, ¿cómo se puede resolver claro. esto? Yo no, no tengo idea, dice, bueno. porque mira, tiene cabeza, tronco, dos brazos, mano, no. habla, entiende cosas, camina, trabaja, igual que los pueblos originarios. Tiene dice, sangre. Tiene sangre y demás, se, se comunica, pero no, no, no, no, no. Dice, no podemos darle, abrirle la puerta a claro. que me venga a reclamar cosas. Por eso mismo. Entonces, tengo que hablarle a los sacerdotes que esos sacerdotes que están protestando. Claro. Tengo que decirle, mirá, la solución es esta, los negros no tienen alma. ¿Cómo se llega a esa conclusión? Qué ¿Cuál es la prueba? Joda, va, joda bien, es una barbaridad terrible. ¿En qué se agarró la Santa Sede? En ningún momento de la Biblia se hace referencia a los negros, lo cual es perfectamente lógico, tampoco se hace referencia a los chinos. Tampoco. Bueno, este, lo cierto es entonces que con ese argumento la compra y venta de personas fue tolerada, consentida, estimulada y hasta en cierto sentido bendecida por la Santa Madre Iglesia. Y luego, ahí, en la parte menos celestial pero más mundana, las casas monárquicas, lo inició Inglaterra, pero luego lo siguieron Portugal, Francia y España, establecieron lo que se llamaban el Código de Comercio Negrero. Usted tenía un barco, tenía un grupo de trabajadores que, del barco, de marineros, estaba dispuesto a correr el riesgo de este, ir a África a secuestrar gente y luego iniciar un viaje hasta América y venderlo, bueno, se le daba, aunque parezca mentira, una patente, de ahí viene el término patente, o sea, un número de registro, se calculaba la cantidad máxima de negros que podía meter en el barco de acuerdo al, al clavaje y a la eslora. La eslora es el, el largo sí, del barco. Sí, sí, sí. Este, y se le cobraba un canon mensual de actualización de la patente. Cuando usted dejaba de, patar de, la, eh, dejaba de, de pagar la patente, ¿en qué se convertía? En un pirata. Bueno, y ahí la ley te hundía el barco. Es decir, eso, digamos... Esto parece increíble, pero cuando hablamos de alguna nación latinoamericana que preocupa a los grandes centros de poder económico porque no controlan lo suficientemente bien este, el origen de los fondos bancarios... bueno. Así construyó su poder Europa, ¿no es cierto? En cualquier momento nos quitan el alma, bueno, te digo, a nosotros, ¿eh? estamos así. Estamos un minuto. Este, se construyó en la riqueza de Europa entonces legalizando, regulando, estimulando y hasta tasando, es decir, poniéndole una tasa, un impuesto, al secuestro de personas. Lo cierto es que este negocio, próspero negocio, menos para los negros, para el resto de la humanidad, próspero negocio comenzó a decaer, como todo ciclo económico, para comienzos del siglo XIX. ¿Por qué? Principalmente por el desarrollo, el, perdón, el desarrollo económico que estaba teniendo una de las naciones más pujantes de ese momento, Inglaterra, Estados Unidos. Ah, perdón, claro. el año, sí, sí, claro, sí, está bien. Inglaterra ya era una potencia, sí. pero estaba emergiendo una nueva potencia a Estados Unidos, país estructuralmente esclavista, sobre todo si uno agarra el mapa de los Estados Unidos, es fácil darse cuenta. Digo, no hay que por qué tener el mapa de la cabeza en los Estados Unidos, claro. pero si uno mira el mapa de Estados Unidos y lo divide en cuatro con una regla, entonces dice sur, este, todos los estados de ahí, Florida, Alabama, Mississippi, Virginia, Calori, Carolina, uh -huh. este estados hoy de gran po población negra, estados donde se originó el blues y el jazz, música que deriva de los spirituals, que eran los, los cantos tribales negros, este, y la zona más pobre de los Estados Unidos. Toda esa región era el centro de producción de tabaco, de algodón, y en menor medida de maíz y de caña de azúcar, con base de, eh, en base a la mano de obra esclava. Para esto, uno de los mejores ejemplos, ese clásico del cine, eh, lo que el viento se llevó sí. O la menos conocida película, a blanco y negro y muda Filmada por el mismo director Que se llama eh, eh, El origen de una nación Que es la historia de la, de, de la guerra de secesión Bueno, lo cierto es que por qué comienza a Declinar el negocio de la esclavitud Estados Unidos cada vez reclama menos esclavos Recordemos que en muchos países de América Latina Ya la esclavitud se había terminado por ejemplo, en, en Haití, en 1808, no hay más esclavos. Este, en Uruguay, para 1920, comenzaba a terminar. En Argentina, para el 30 y 40, ya los negros que nacían eran claramente libres. O sea, comienza como a desincentivarse la Bolivia, Chile, Perú. Nunca compró esclavos porque tenía las manos de obra indígena. Claro. México lo mismo. Bueno. ¿Qué comienza a pasar entonces? Estados Unidos, en todos los estados del norte volvemos al mapa norteamericano, tenía un gran desarrollo industrial que competía con el británico en la fabricación de prendas de vestir, herramientas, alimentos, cigarrillos, productos de insumo como, qué sé yo, relojes, zapatos. ¿Cuál es el problema? El problema es que esa producción de las grandes empresas del norte encontraba un límite en el mercado interno. ¿Por qué? Porque los esclavos no compran eso. Claro. ¿Por qué no lo compran? Y sí, porque no tenían, no tenían poder de compra, ni nada claro. de estilo, no tenían dinero. ¿Cómo convencían a un señor semifeudal del estado de Virginia que tenía una plantación de 30.000 hectáreas donde los tenía a 700 esclavos negros desde hacía cinco generaciones, sin nombre ni apellido, trabajando a cambio de pan de maíz, eh, un litro de leche a la semana y un latigazo como estímulo? A que les compre un enterito nuevo o una camisa de trabajo nuevo al mes. Iba a ser difícil. El dueño no lo iba a hacer. ¿Cuál era la única forma de ampliar el mercado interno? Transformando a ese esclavo negro en qué? En un hombre libre. Y asalariado. Y asalariado. Sí, tenés razón. En realidad, primero deberíamos decir en un asalariado, después en un hombre libre. Ahora bien, esto y acá caemos a otro de los mitos de la historia la famosa guerra de secesión en los Estados Unidos, donde se plantea que, básicamente, que los norteamericanos del norte eran progresistas, antirracistas y buenos, y los norteamericanos del sur eran semifeudales, racistas y atrasados. En realidad, tanto los estados del sur como los estados del norte estaban de acuerdo que no que ya no era re económicamente rentable tener a los esclavos, porque el esclavo le tenés que dar de comer todos los días. claro Es un costo. Es más fácil pagarle un sueldo miserable para que se muera de hambre. Claro. Y que se arregle. <ríe> y que se arregle. No. Que pague alquiler. Llámelo ya de la claro. cabaña del tío Tom. Oye, bueno. Exactamente. Por lo tanto, los Estados del Sur y los Estados del Norte están de acuerdo con lenta, pero gradualmente, iniciar un proceso de emancipación de los esclavos. Por eso encontramos tanta población negra norteamericana que tiene de apellido Freeman que quiere decir liberado, liberto, hombre libre. Bien, ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que tanto los estados del norte como los estados del sur estaban de acuerdo en empezar una lenta, entre nombres comillas, dar eh, concesión de libertad a los negros. Ahora, se dieron cuenta que los negros eran muchos. Por lo tanto, plantean de que había que empezar a liberar a esos negros pero una parte de ellos, y esto no es broma, había que devolverlos a África. Es, nunca había... Estamos hablando de un negro que llegó, porque lo trajeron encadenado a Alabama en 1700, y vos en 1850 le decías te devuelvo a África. ¿No es cierto? Claro, y nosotros estamos pensando en la misma persona, uh -huh. pero obviamente no es la misma persona. No, no. Son claro. Y cosas por el Entonces... ¿Cuál es la discu Bueno, el gobierno de los, Estados Unidos, de los Estados Unidos, el presidente Monroe, le compra un, una, un pedazo de tierra a Inglaterra e inventa un país en el corazón de África, el país de Liberia. Ah, claro. Y inventa una ciudad que manda a construir, que se llama Monronia, en honor a sí mismo. <risa> Insisto. Increíble, pero verídico. Bueno, y ahí viene la discusión. ¿Quién paga el flete? Es decir, el barco que devuelve los negros de África. ¿Qué dicen los norteamericanos del norte? Bueno, le corresponde que lo paguen los, los del sur. Durante 300 años los tuvieron de esclavo, ganaron dinero con ellos, que hagan ese gasto. Claro. ¿Qué dicen los del sur? No, no, A ver se te ocurrió una idea. La idea es tuya. La idea es tuya, <ríe> ustedes. Claro. Ese es el detonante de la guerra civil. Y no fue una guerra mundial de casualidad, porque eh, podían haber metido... ¿Dónde está la parte? Acá está. Podían haber metido a Europa tranquilamente en ese baile. ¿Por qué no fue? Y, y acá vamos a la efemérides del día. ¿Por qué no fue una guerra global contra los exesclavos? Porque el 15 de noviembre de 1844, y volvemos al comienzo de la charla, los enormes esfuerzos de la comunidad europea por el desarrollo africano, el 15 de noviembre de 1844 se reunieron en Berlín los primeros mandatarios, que en su mayoría eran reyes, cancilleres, agregados diplomáticos y empresarios, de Francia, Inglaterra, Portugal, eh, Bélgica, Holanda, Italia, y, y creo Austria, que... Ser, no sé, que, de esto seguro. Si me estoy olvidando alguno, lo, España, lo, lo, lo lamento. España es, España también, claro que España. Ahí va, por Guinea. Y se, eh, se reúnen en Berlín y establecen lo que pasó a la historia como la Conferencia de Berlín. ¿Qué fue la Conferencia de Berlín? Un pacto de caballeros entre las naciones europeas para determinar áreas geográficas de influencia respetadas mutuamente dentro del territorio africano. Traducción. Se repartieron, volvieron a repartir. mira vamos a hacer una reconfiguración del continente africano porque está todo muy enredado, encima quieren devolver gente. Vamos a reconfigurar, vamos a, a dar las cartas de vuelta, sentémonos todos en la mesa... ...como gente de bien con alma... ...y, ahí, somos... y ahí, se invent, ahí se inventan... ...si ustedes miran el mapa africano... ...van a ver que la inmensa mayoría... ...de los países africanos... ...tienen fronteras en línea recta... ...he visto... ...por qué ocurre eso... ...porque es la herencia del pacto de Berlín... ...la conferencia de Berlín... ...donde se repartieron... ...pero no metafórica... ...real e históricamente... ...el territorio africano... ...con sus recursos... ...y con sus poblaciones... Por eso nos encontramos, por ejemplo, un, un país del cual nunca hablamos y siempre lo idealizamos como un paraíso terrenal, Bélgica, sin duda debe tener sus cosas buenas. Uno, es cierto, a nosotros como latinoamericanos los belgas no, son, no nos han hecho nada particularmente, eh, hemos jugado en los mundiales y le hemos ganado, o sea, no, no pasa nada. Los belgas se quedaron, por ejemplo, con, eh, con Ruanda y con Congo, en aquel momento se llamaba Congo. En Ruanda, por ejemplo, los belgas cuando dividieron ese territorio, claro, a nadie le preguntó qué tribus o qué pueblos africanos convivían en él. Lo cierto es que convivían dos grandes etnias, las etnias utu y la etnia tutsi. Una de esas dos etnias la Utu, era una etnia que por, por definición antropo, antropométrica, por, por rasgos del cuerpo, era un poco más alta en líneas generales que los otros, era de piel menos negra y tenía los, sobre todo eh, la nariz mucho más este, delineada y el cráneo menos pronunciado. Como en ese momento estaba de moda lo que se llamaba la frenología, que era una supuesta ciencia que determinaba que midiéndote el valero determinaban si eras inteligente, no inteligente, o inclusive si eras un delincuente, ¿qué hizo el gobierno, el imperio belga? A la tribu, al pueblo que parecía, entre enormes comillas, más evolucionado, les dio cargos en la administración pública, les permitió tener tierras y los incorporó al ejército. ¿Y a los otros no y se armó un candombe? Se no a... se armó un candombe ¿Hasta cuándo? Siempre, hasta que estuvo el control imperial claro. cuando, Bélgica, cuando Bélgica Se retira Se retira Mediados de la década del 50 ¿Qué pasa en esos países? Empieza es una guerra civil claro. Guerra civil que en el caso de Congo Y en el caso de Ruanda Termina en el año 1996 Recomendamos la película Hotel Ruanda que es una película franco-británica, que cuenta exactamente esto, ¿no? Este, es decir, que Costa de Marfil, Camerún, Senegal, quedó para Francia, este, Sudáfrica, Nigeria, quedó para, para Inglaterra, este, Argelia, Túnez, quedó para, para, para Francia también, este, hubo regiones que le quedaron a Alemania eh, Mozambique, Guinea Ecuatorial que le quedó a Portugal eh, la otra Guinea que le quedó a España hasta el día de hoy la isla de Perejil hasta el día de hoy que le pertenece a España es decir África, África quedó parcelada como una sucursal de los negocios este, eh, europeos cuando se inicia el proceso de, de descolonización... Bueno, recordemos que tanto en la Primera Guerra Mundial como especialmente en la Segunda, las potencias que habían quedado fuera del reparto del, de la Conferencia de Berlín, puntualmente Alemania e Italia, ¿qué hicieron? Invadieron, eh, invadieron, este, invadieron África. El caso más conocido es... Eh, los nazis cuando mandan invadir Egipto, todo el norte de África, con el argumento de que, como los egipcios eran una, un pueblo civilizado y blanco en África, evidentemente eran proto-nazis, ¿no? Proto-arios. Proto-arios. Y, proto -arios, proto -arios, ¿no? eh, y este, las tropas italianas del fascista Mussolini que invade Abisinia. esto no es broma, basado en una leyenda medieval que contaba que en el centro de África había un reino llamado Abisinia. Eh, donde había un sacerdote, el preste Juan, que había creado una comunidad ítalo-germana eh, eh, no en el corazón africano y los manda Mussolini a, a invadir parte de África. Es decir, lo cierto es que luego de terminada la Segunda Guerra... Comienzos de los finales de los 50, comienzos de los 60, comienza un proceso muy grande de descolonización en África. Descolonización que se hace a veces en términos, vamos a decir así, incruentos, entre enormes comillas, como fue el caso de Bélgica, que luego de terminar la guerra huye y abandona su suerte a, a los que estaban, a los que estaban en, sí, sí, sí. en, dijimos, en Zaire y en Uganda, y en Ruanda, eh, eh, perdón. Este, procesos de descolonización que se hacen con enorme movilización popular con, con frentes de liberación nacional, como el caso de Argelia. Recomendamos la película de Pontecorvo, La batalla de Argel, una gran película. Eh, con la emergencia de líderes revolucionarios africanos de formación marxista, como fue el caso de Touré en Nueva Guinea, que fue el primer sindicalista en transformarse en presidente de un país en 1979, o este, Patrick Lumumba, en el Congo, que fue asesinado por la CIA, eh, o el propio Nelson Mandela, que era miembro del Partido Comunista, abogado, que fue el último país en su proceso de descolonización, 1994. Donde por constitución el país que tenía el 2% de la población blanca, Boer, una mezcla entre británicos y holandeses, eh, dominaba y excluía de derechos de participación política, económica y hasta educativo al 98% de la población. Este, es decir, los esfuerzos para el desarrollo africano del que hablaba el analista internacional Jorge Castro, no son más un miserable mito, una mentira, una estafa, un timo, un embuste. Eso no ocurrió nunca. África no es un país pobre, es un país empobrecido por las potencias coloniales, es un país saqueado, es un país inferiorizado, eh, que hoy recobra el centro de las noticias de los grandes medios hegemónicos que son empresas, nunca hay que olvidarse, que tienen intereses, por lo tanto por ser el país menos seguro sanitariamente. Ahora, ¿quién es el responsable de esa inseguridad sanitaria? Bueno, hay toda una historia atrás de saqueo, de expoliación y de dominio, donde las potencias centrales tienen una deuda impagable. Impagable por el daño que han cometido e impagable porque no van a pagarla nunca. No. De allí la importancia de la, soli de la solidaridad, eh, de los pueblos que no somos imperialistas digo eh, hace muchos años y con esto termino en su primer, cuando inició su primer mandato Luis Ignacio Lula da Silva dijo en su discurso de Asunción que ellos tenían dos estrategias diplomáticas eh, irrenunciables que era el Mercosur y África y Lula lo decía sin ser negro sin ser afrodescendiente pero él planteaba claramente que la necesidad de América Latina de integrarse al continente africano, complementarse, es no sólo algo rentable desde el punto de vista económico y político, sino aparte necesario y humanamente justo. Antes de la llegada de Macri a la presidencia de este país, el 50% de lo que Argentina exportaba al mundo se lo exportaba a la África subsahariana. O sea, había una, una decisión política estratégica de incorporarse a ese, a, a ese territorio. ¿Basta con el intercambio comercial? Claramente no. Pero es imperioso que los países que no ejercemos eh, las prácticas imperiales, muy por el contrario, que somos... ...víctimas de esas prácticas, nos integremos con los países y con las regiones, como el caso de África... ...que hasta el día de hoy sufren las peores de las consecuencias. En el año 1993, el, eh, la UBA hizo un estudio con el Banco de Sangre de la Cruz Roja Argentina. ¿A qué conclusión llegó? Que el 53% de los habitantes de este país tenemos genes de pueblos originarios... Y el 22 de africanos. Es decir, el mito de esa nación de que Argentina o Uruguay sí. son países trasplantados de, de inmigrantes europeos que nacimos de los barcos, otro embuste de la historia, que está bueno desarticularlo, porque ahí, y esa es una opción ideológica, integrarnos como una nación mascotizada del imperio que nos desprecia, o integrarnos como hermanos con los pueblos oprimidos para construir una salida que incluya las grandes regiones de la tierra ¿no? eh, Usted, yo, como me, me vieron hice silencio permanente porque estoy este, en clase estoy aprendiendo detalles y cosas que lo único que te muestran es que la permanente política la permanente visión de Occidente sobre el África no ha cambiado. No ha cambiado lo más mínimo. Saben que en el África hay riqueza. Es evidente que les molesta la población negra que ocupa ese espacio físico de tierra con riqueza. Y entonces, ayer los secuestraban y los mataban. Hoy no les aportan ninguna ayuda ante una enfermedad que es letal. Ergo, ya sabemos qué es lo que significa muy bueno lo que él este, trajo sobre el final, que yo asocio con que eh, muchas personas, cuando hacen algo malo, necesitan un socio. ¿Por qué? Porque no quieren sentirse solos. Entonces, si además eh, ese socio va a tener un doble juego de que no se me venga en contra, entonces lo mejor que puedo hacer es venderle una historia de mentira. Y no decirle bajo ningún punto de vista que en su genética hay pueblos originarios, ni mucho menos de que hay negros. Tengo a decir, no, vos sos de los míos. Yo te desprecio, pero vos sos de los míos. Vas a ser un, bueno, un de los míos despreciado, pero vas a ser de los míos. Blanco. Un tío Tom Blanco. Ponele, ponele. Pero más allá de las, de las chanzas y de la ironía, estamos mostrando una, una oscuridad humana este, que parece que no, no termina nunca. Entonces para eso es importante, como si fuese una linterna, poner luz sobre el pasado y entonces empezar a mirar por qué está viviendo esta actualidad. Esto no es la primera vez que yo lo digo, pero este, vale la pena volver a repetirlo. ¿Por qué estás viviendo hoy así? ¿Por qué le pasa al África esto? Es evidente que no es casual, es evidente que es amañado, que es buscado, que es deseado eso. Este, así que lo único que podemos eh, expresar nosotros es nuestra solidaridad con toda la gente que vive en ese inmenso continente y eh, en lo que respecte, si cabe, pedir disculpas ¿Viste? por maltrato, por, por, por, por desidia, por, por discriminación, por haberlos asesinado, haberles hecho cualquier cosa, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Eh, la vida es así. ¿Qué le va a hacer? Hay momentos que tenés que ver dónde estás parado porque algo tenés que ver. No es casual, para terminar, es decir el racismo en Estados Unidos, uh -huh. hoy en día. ¿Qué va a ser casual? Que un policía blanco le ponga una rodilla y mate a una persona y maten a otro, o que acá mismo pase lo mismo, que de repente un policía te ve con gorrita, con portación de ruta, eso, esos son los negros nuestros. Esto lo voy a reventar porque no. Claro. Es un desastre, es un desastre. Bueno, gente, nos vemos la semana que viene en la entrega número 13. Ya estoy temblando. Que no va a ser mala suerte. Que no va a ser mala suerte. Eh, la mala suerte la tienen. Los poderosos cuando escuchan este tipo de programas, porque uno al sacarle la venda, al sacarle la sábana a los fantasmas, decís: No hay fantasmas. El que me hace bu es una persona. Totalmente. Eso es así. Nos vemos, gente, la semana que viene. Hasta la Un semana que viene. Hasta luego.